Somos la disidencia insuficiente, la disidencia en la que al parecer no pegan en la calle. Somos la disidencia que no sabe demostrar su derecho a estar aquí. Somos la disidencia aburrida, la que acaba en un rincón en las fiestas. Somos la disidencia que reparte cinturones de castidad. Somos la disidencia que se va dando un portazo. Somos asexuales y, se no, y la ironía se nos da genial. Podéis echarnos de todos los espacios que queráis, pero la calle es nuestra. Nuestra presencia en espacios transfeministas es muchas veces leída como una intromisión, como una molestia, como un cuestionamiento de las libertades sexuales. Libertad sexual también es no follar, follar solo con personas a las que queremos, follar poco, deconstruir el deseo. Venimos a decir... Venimos a decir que lo transfeminista puede entenderse desde otro escenario que no mitifique el sexo. No somos la disidencia de moda, no somos el adorno de las siglas LGTB. combatibles dentro y fuera. No venimos a dejar conciencias tranquilas. La tranquilidad es un privilegio. El sistema neoliberal recurre al sexo para normalizar identidades disidentes. ¿Por qué permitimos...? ¿Por qué permitimos que en los espacios alternativos el sexo tenga ese valor tan capitalista? ¿Por qué mantenemos las estructuras de ocio sexuales normativas en los espacios disidentes? ¿Por qué no reinventamos formatos de acercamiento en el que el sexo, aunque esté, no sea el núcleo central de todo? Hasta que esto no suceda, quienes nos hemos visto obligados a cuestionar el deseo, seamos asex o no, estaremos siempre fuera. ...intersecciona. En el momento que la sociedad no ve comportamiento heteronormativo, asumen que somos gays, lesbianas, pansexuales, todo desde un filtro a lo sexual. No solo tenemos que hacer frente a la y fobia sino que nos vemos obligados a explicar, demostrar y empoderar constantemente nuestra identidad asexual. Hemos asumido que el género y la heterosexualidad son un constructo so social. Reivindicamos que el, género que el sexo biológico también lo es. ¿Y el deseo sexual? ¿Para cuándo? La teoría sexual... Da respuesta a esto. La teoría sexual da respuesta a esto, pero tomar conciencia de los privilegios a los sexuales no interesa. ¿Y, de, ¿Y debe esto frenarnos? No, la lucha sigue. Somos más, somos más fuertes. Hemos forjado alianzas inesperadas con otras disidencias. Formamos redes más diversas, más visibles. Ojalá sea la base de otro tipo de orgullo, otra forma de compartir espacio, de cuidados. que sentirnos arropades. La comunidad sexual quiere seguir abriendo camino. Queremos seguir denunciando la hegemonía sexual para facilitar la deconstrucción de cada persona. Queremos seguir compartiendo, seguir encontrándonos, sentirnos libres de, mostrar, de mostrarnos, no, siendo, no sintiéndonos cuestionados en los espacios, empoderarnos. Ojalá no tengamos que volver a utilizar la ironía como autodefensa. El año pasado, el año pasado decíamos, les asexuales existen, este año decimos, les asexuales resisten.